Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un movimiento global contra regímenes autoritarios se ha articulado a partir de la celebración del Congreso Mundial de la Libertad, que entre el pasado jueves y el viernes reunió en Vilna, Lituania, a 130 defensores de la democracia de 40 países, entre ellos activistas cubanos. La delegación cubana al evento fue integrado por la curadora de arte Carolina Barrero, la líder de la Iniciativa Ciudadana Cuba decide Rosa María Payá, la directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex Larisa Diversen, la periodista independiente Iliana Hernández y el biólogo Ariel Ruiz Urquiola. El Gremio Médico Cubano Libre denunció que en la crisis de la sociedad cubana afecta especialmente a los pacientes de cáncer quienes se enfrentan a la falta de disponibilidad de tratamientos. La organización que realiza una investigación sobre el tratamiento del cáncer con respaldo de miles de denunciantes en redes sociales explicó que el servicio de salud pública no cuenta con la cobertura para tratar a todos los pacientes de cáncer en Cuba niegan entrada cubanos en hotel capri el fotógrafo youtuber cubano yander serra denunció que le prohibieron la entrada al hotel capri y le indicaron que si quería consumir en el local tendría que hacerlo después de que los clientes extranjeros comieran o sea que solo podrás comer una vez que ellos dejen lo que no deseen cuba avanza y eso les duele no hay peor astilla que la del mismo palo cuba da asco tristeza pero da asco y más su gente «A veces me da tristeza ser cubano», confesó el joven. Trabajadores y administradores de dos tiendas de artes en Bollero fueron multados esta semana por inspectores estatales de La Habana por alterar los precios de algunos de sus productos y vender otros sin respaldo legal. El gobierno de La Habana informó de la medida sin abundar en otros detalles como el monto de las multas, cuáles fueron las tiendas implicadas ni la cantidad de trabajadores involucrados. Asaltan y roban el móvil a hijo de activista Raiza Velázquez, la madre defensora de la objeción de conciencia y en contra de enviar a su hijo al servicio militar en Cuba, expresó su rechazo a la represión que ejerce un régimen que utiliza a los delincuentes para amedrentar y hostigar a los opositores y sus familiares, que a mi hijo no le pase nada porque voy a ser responsable a esta dictadura, dijo la madre. Viral, dedican rumbo a la falta de confituras en Cuba, el reggaetonero Chamber el Mandatario es conocido por adaptar canciones tradicionales al ritmo de conga o rumba, en sus videos un grupo de amigos le hacen el coro a las canciones, que suelen tener letras muy divertidas, con una mirada de humor ante la cruda realidad que se vive en el país, una de sus versiones más recientes es una adaptación de la canción tradicional Vinagrito, de la cantautora Teresita Fernández, la parodia toca el tema de la escasez de confituras en Cuba, y de los altos precios que tienen estos productos que últimamente solo se adquieren en el mercado informal. Gobierno cubano acepta reanudar vuelos de deportistas desde Estados Unidos con detenidos en la frontera. La decisión acordada marcaría un giro significativo de la administración John Biden en sus esfuerzos por frenar la imparable oleada migratoria procedente de Cuba. Una fuente gubernamental en Washington confirmó que se trata de un compromiso restablecido tras las recientes conversaciones efectuadas en Habana entre los funcionarios de Estados Unidos y representantes cubanos.